¿Qué tal amigos? Nos encontramos desde la morgue del Cantón Quevedo, donde existen dos personas fallecidas, uno de ellos del sector Gustavo Campi, quien fue asesinado la noche de este martes, acá en el Cantón Quevedo, y también pues eh, la presencia de los familiares de un joven que perdió la vida en un accidente de tránsito en el Cantón Mocache. Vamos a conversar con su madre eh, de crianza. ...para poder conocer también datos correspondientes a lo ocurrido con Ángel Eduardo Pacheco Bedoya... ...un joven de 27 años de edad. ¿Cómo está señora Jacinta Araujo? Bienvenida. Cuéntenos un poco sobre la información que les ha llegado a ustedes en torno a la muerte de Ángel Eduardo. Buenos días. Este, La información que lo han dado que dicen que ese carro ha ido rebasando... ...y, y él se impactó con ese, ese, ese, ese vehículo... Y, y él, él falleció creo que al instante, no sé, eso sí. Y este, yo lo único que yo le pido a la justicia que no quede la muerte de él, que no quede en la impunidad. Porque ya ha pasado tres casos con esto. Mi hermano, el primero que falleció tiene años, tres meses, quedó en la impunidad. De mi otro muchacho también, que no. tiene apenas seis meses no. muerto. También las mismas cosas, no. se accidentó entre dos motos, quedó en la impunidad. No. Y ahora con este caso ya no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Yo lo que quiero es que se haga justicia y que la ley siquiera se ampare de nosotros y que haga justicia y que le haga pagar al responsable. Porque no se puede quedar la muerte de él en la impunidad. Yo eso es lo que pido a la justicia. Doña Jacinta, Ángel Eduardo, ¿hacia qué lugar se dirigía al momento del accidente de tránsito? Él se dirigía a la casa de él Mocache, porque él estaba trabajando aquí en Quevedo y se dirigía a Mocache, a la casa de él. ¿A la altura de qué lugar o qué recinto fue que se, se da este accidente de tránsito? El, el, en la cooperativa de... Ocurrió cuando él iba de Quevedo hacia Mocache, menciona la señora Jacinta Araujo, madre política de Ángel Eduardo. ¿Dónde ocurrió exactamente? En la cooperativa Guillermo Juez Díaz. Ahí fue el accidente. ¿A qué hora más o menos se registra este hecho? Más o menos se registra a las como a las cinco y media, algo así. Cinco a cinco y media, algo así. ¿Cómo se enteran ustedes de este hecho trágico para su familia? Porque lo llamaron, de, ahí se habían, de Mocache se habían comunicado con la hermana que vive en La Maná y ella los comunicó acá a nosotros, acá a Quevedo. Ustedes estaban acá en Quevedo cuando se enteran de esta tragedia, ¿no? Sí, nosotros vivimos ahí por el mercado mayorista en el Puente Sur y ahí los, ella los llamó. Doña Jacinta, Ángel Eduardo era casado, soltero, tenía hijos. Cuéntenos un poco sobre él. Sí, él tiene deja un niño en la funda, un niño de ocho años y él es unión libre, no es casado, es unión libre. ¿Dónde lo van a trasladar para lo que va a ser el respectivo velorio? En la cooperativa 20 de febrero no amanecer, en la casa donde él nació y se crió. ¿Eso es correspondiente acá al cantón Quevedo? Sí, en la 20 de febrero. En la 20 de febrero. ¿Algún llamado que le haga usted a las autoridades en torno al otro vehículo involucrado en este accidente? Claro, que lo que queremos es que ellos paguen lo que, lo, lo que hizo. Pongamos la muerte como le dije, la muerte de él no quiero que se vuelva a quedar como otras muertes que ha habido en la impunidad. Queremos que pague. ¿El conductor del otro vehículo no está eh, aprendido en estos momentos? Estaba así, pero no sé ahorita. Como usted sabe que, que la justicia, no pongamos ya creo que le, le, le dan por ahí para las colas y, y, y ya salen libre. No sé si que estará de, detenido o no, hasta la vez no sé. Doña Jacinta, en todo caso lo que piden es a las autoridades que se haga justicia, ¿no? Sí, yo lo que les digo de nuevamente, es justicia que queremos, que no se vuelva a quedar en la impunidad. Ya con él son tres accidente, tres muertos que tenemos en la familia, y todos tres, o sea que los dos se quedaron en la impunidad. No quiero que con él vuelva a suceder la misma cosa. Hace seis meses menciona que también perdieron a otro familiar ustedes. Sí, el otro el otro hijo de, de mi esposo falleció en por, el, por el, la iglesia Divino Niño, y también se quedó en la impunidad, no se supo nada ni nada. Gracias, doña Jacinta. Esa es la información, amigos, que les podemos llevar. Estábamos dialogando con Jacinta Araujo, ella es madre político de Ángel, un joven quien perdió la vida cuando se dirigía desde el Cantón Quevedo hacia Mocache, lugar donde estaba residiendo, deja un hijo en la orfandad. Les mencionábamos también hace poco que aquí en la morgue del Cantón Quevedo existe también el cuerpo de una persona que fue baleada ...acá en el, en el sector Gustavo Campi, se trata de Jason Rosendo Villamar de 39 años de edad. El hombre fue baleado la noche de este martes en el sector Gustavo Campi de la parroquia San Camilo en el Cantón Quevedo. De acuerdo a las versiones de los moradores, lo que entregaron a la Policía Nacional, pues, observaron el momento en el que pasó una motocicleta a toda velocidad... ...y minutos después solo escucharon varias detonaciones de un arma de fuego. En el lugar de los hechos arribó una mujer quien lamentaba eh, lo ocurrido, pues mencionó a las autoridades también como la fiscalía y a los elementos policiales que el señor había recibido una llamada telefónica, por lo que al salir de su domicilio fue baleado. Aún se desconocen las causas de esta muerte violenta ocurrida casi seis horas después de que también se registrara un sicariato en la vía Quevedo Buena Fe a la altura del cuartel militar donde el policía en servicio activo de grado sargento segundo Giovanni Giler fue acribillado la tarde de ayer martes también con la muerte de esta persona que les comentábamos hace pocos minutos con la muerte de Jason Rosendo Villamar la policía nacional ya contabiliza 90 casos de muertes violentas ocurridas acá en el Cantón Quevedo. Esa es la información amigos que les podemos llevar. Gracias por haberse conectado a nuestra sintonía. No olviden compartir la información, estar atentos a nuestras redes sociales y también revisar todas las noticias que tenemos en www.aldia.com.s